Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Gastamos con un nuevo video para el canal de son Rositas para hoy. Y bueno, en este video, como ya vieron y como ya les había dicho en videos anteriores, estamos acá para hacer el, el reto o los retos de AIM en, en mapas de, de entrenamiento de, de Counter-Strike Global Offensive. Y, y bueno, como ya habrán visto en la miniatura y el título, el mapa en el que voy a jugar y en el que voy a hacer el reto va a ser el mapa IPRAC Arena, o sea, no va a ser el... No va a ser el clásico AIMBOTS, no, o sea, va a ser el mapa IPRAC Arena y también, bueno, porque también tengo pensado hacer, eh, digamos, aparte de los retos de, de AIM y de KPM, que es lo que voy a hacer eh, ahora en este video, que es lo que van a ver ahora lo, las kills por minuto. Eh, tengo pensado hacer eh, retos de otras cosas en, en, esa, en esa colección de mapas y, y también para, para futuros videos, así que bueno, no, no digo nada más, eh, los dejo con el video y espero que les guste. Bueno gente, ya entramos al, al mapa Estamos en el, como pueden ver Estamos en el, como ya les había dicho Estamos en el mapa de IPRAC o IPRAC Arena Como, como le quieran decir Me parece que, Sí, es, obviamente es una es Para el que no lo conozca, es una colección De, de varios mapas eh, O sea, para Justamente están Hechos a modo de práctica A modo de entrenamiento para mejorar eh, varias, bueno, varias cosas eh, de, Dentro de, de, la, de la Modalidad del juego, pero en este caso estamos en el mapa de práctica de AIM, que obviamente de AIM, que obviamente bueno, es como, vendría a ser como o, una versión distinta del mapa AIM bots, pero bueno, es, este es otro que justamente funciona casi de la misma manera. Pero bueno, como pueden ver acá en configuración, eh, yo le puse, yo tengo pensado ponerle, bueno, en eh, bots, cantidad de bots totales 50 y cantidad de bots eh, por ciclo 5 eh, bots, obviamente. Y bueno, que fue más o menos, bueno, con acá 47, fue más o menos, me paro acá en la plataforma, más o menos la, la cantidad de, de, más o menos la configuración que tenía cuando, cuando hice el récord, de, de 70 kills por minuto. Ahora vamos a tratar de, en 5 intentos, eh, superar, superar esa, esa marca, digámosle. Así que, bueno, vamos a empezar. Y bueno, ya con el tercer intento en el reto, eh, digamos que le iba agarrando la mano un poquito más, eh, porque bueno, <ríe> ya como que iba juntando un poco más de práctica, pero... Y el resultado fue un poco distinto, mejor un poco. No sé, véanlo por ustedes mismos. Y bueno, gente, ya en el cuarto intento, ya con un poco más de práctica y con, digamos, algunos algunos movimientos ya más, más eh, incorporados, acá hubo una diferencia muy clara. Quiero que lo vean porque realmente, o sea, es tremendo. O sea, por poquito casi rompo el récord. Y bueno, después en el último intento cambié de arma, empecé a usar la M4A1 con silenciador Que bueno, obviamente era más precisa y me resultó más fácil eh, estar más cerca de, de, del objetivo Pero bueno, al final en, en pantalla van a estar viendo ahí el, el, el último intento cambiando de arma y bueno Sí, ¿la, sí. la puse en la vieja la puse la puse la puse está mi repe me dame una tabla la ve la puse ¿Mirá? bueno gente hasta acá llegó el video espero que les haya gustado fue bastante así random rápido bastante express. traté de hacerlo lo más resumido posible para que más o menos vean eh, como yo fui haciendo poco a poco el reto los retos de Ain tratando de superar la marca y bueno, estuve bastante cerca de, de lograrlo, pero bueno, eh, por poquito no, no, no llegué a superarla. Pero bueno, quizás, si, si este video tiene mucho apoyo, quizá en algún otro momento más adelante. Obviamente no, no muy, muy pronto, obviamente voy a tratar de variar un poco más eh, los, los próximos videos, pero quizás seguramente en algún momento vaya a ser de nuevo otro video haciendo retos de AIM y... Y algún que otro reto distinto también de otra cosa en el mismo mapa IPRAC. Ya que este mapa, es eh, bueno, esta es una colección de mapas que, que tiene, digamos, eh, mapas de todo tipo para, para practicar varias cosas en el juego. Y eso es algo muy bueno, así que... Pero bueno, hasta acá yo el video, espero que les haya gustado. No se vayan sin dejar su like acá abajo. Compartir los videos con su familia, con sus amigos o con quien quieran. Eh, síganme en Instagram, que lo tienen abajo en la descripción, que ahí seguramente publique... Eh, muchas eh, muchas más cosas Tanto fotos como videos eh, de, de mi progreso Y de bueno de cosas mías que vaya haciendo En el juego Y etcétera y también eh, eh, Estén atentos a las publicaciones De las pestañas en comunidad Que ahí voy a A publicar varias cosas Y si yo voy a estar un poco inactivo en el canal Voy a andar eh, más o menos Lo más activo posible Ahí para que ustedes enteren eh, Lo lo antes posible de cuando yo esté por subir un video o algo por el estilo. Y bueno, si quieren comentar el video, si ven que los comentarios están desactivados, coméntenlo en la última, en la última publicación de mi pestaña de comunidad donde publiqué el enlace de este video para que, para que lo vayan a ver, bueno, los que no lo vieron. Y nada, en las tarjetas del video, como ya saben, tienen más videos de Counter-Strike por si son nuevos en el canal y en la descripción, abajo en la descripción también tengo varias les le dejé un par de videos más para que los vean. Y nada, eh, si son nuevos en el canal, suscríbanse. Voy a tratar de estar un toque más activo en el canal porque ya, bueno, ya, ya me conocen ustedes. Eh. Yo regular no soy, así que suscríbanse y así están al tanto de cuando yo subo más videos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.